cuando Naciones Unidas se encuentra desplegada en algún sitio, en alguna región en el mundo, es porque necesita que la comunidad internacional esté presente para velar por la seguridad eh, que no se está cumpliendo de alguna manera. En este caso, Uruguay ya lleva una tradición de hace muchos años, en, eh, particularmente ahora en África, pero ha estado en otros continentes y sigue estando, tanto el Ejército, la Armada Nacional, como las fuerzas uruguayas. La misión de paz de la Fuerza Aérea en estos momentos, que se encuentra desplegada en el Congo, así como en otros lugares que ha estado desplegado, principalmente es eh, operar con visores nocturnos y realizar las misiones como son buque de rescate, traslados sanitarios, eh, evacuaciones médicas, tanto MEDEVAC como CASEVAC, y todo lo que son tareas de patrulla, vuelo de observación, transporte de carga, pasajeros y demás. We work very closely with The Armed armadas of Uruguay in building uh, capacity to execute United Nations peacekeeping operations. The Uruguayans have a long history of participation in the UN peacekeeping system. Se visualiza un, una cooperación este, muy buena con, con este, Estados Unidos en cuanto a lo que tiene que ver con el aporte de material y también la capacitación. ¿no? Esto viene desde, desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Muchos de nosotros nos hemos formado también eh, en Estados Unidos, eh, particularmente en Fort Racker, que es una, es una unidad del ejército de, de aviación de, de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros vemos en ellos eh, alguien que nos puede dar distintas pautas para aplicar lo que nosotros, en la teoría, aprendemos. Nunca va a haber un corte de necesidad de fuerzas de paz profesionales como las Fuerzas Armadas Uruguayas. Así que, aunque estén trabajando en la República Democrática del Congo, la the probabilidad es muy grande que hay misiones en otras áreas del mundo that will require professional forces such as the Uruguayan Armed Forces in order to maintain international peace and security.